Este año el Falcon te da más poder, más más para personas, más de Está claro que el motor 188 y el 221 son los más famosos y también los más codiciados por todos los fierreros que tienen ganas de tener un buen motor. Estos seis cilindros fueron los emblemas del Ford Falcon Argentina. Ahora bien, existen por ahí algunos mitos de motores Ford. Que hoy prácticamente no existen. Y también tienen un poco de mala fama, ya que conseguir repuestos para estos motores es un poco complicado, pero no imposible. Estos son los famosos cuatro bancadas. America's lowest-priced six-passenger car, and uh, next to it, the Fairlane 500, priced $142 less than last year's Fairlane 500. This is the value leader of all big size cars, and look at the value you get, elegant all-new styling. Ford's economy twins for 1960, two new Fords, two new low price fields, two wonderful new ways to go the finest. This twin is the new economy size for the Falcon, already the top seller of all the compact sedans. It's America's lowest-priced six-passenger car, priced up to $124 less than other compact cars. Yet, it gives you much, much more than the others, like luggage space, for example. Because the Falcon's engine is mounted in front, there's plenty of room for luggage in the rear. Now let me show you some of the quality features you get in a Falcon as standard equipment. Like this stainless steel molding around the rear window and windshield, no extra cost. And this stainless steel drip rail, no extra cost. On each front door, you get an armrest, no extra cost. You get two sun visors, no extra cost. Now notice how the gear shift lever is mounted here on the steering column, not on the floor, where you find it in some other compact cars. And you get the finest upholstery of all the new-sized cars. What about gas mileage? Well, Falcon owners proved it will deliver up to 30 miles a gallon in your kind of driving. You can save on insurance, too, up to 15%. Falcon En el año 1960 se comenzó a vender el Ford Falcon en Estados Unidos. Estos primeros Falcon fueron toda una novedad, ya que se hablaba por primera vez de comenzar a fabricar autos pequeños y el Falcon se vendió como un coche pequeño y no tanto en tamaño sino en economía de combustible, ya que el primer Falcon que salió tenía un 6 cilindros de 2.400 litros. O sea, un Falcon 144. Así es, el primer Ford Falcon fue comercializado con un pequeño motor 144, ¿a que no la sabías a esta? Fabricado y vendido en todo el mundo entre el año 1960 y 1964. Este motor tenía 84 caballos de fuerza, y de aseguro que a la rueda llegaban un par de caballos menos. El consumo para la época era excelente, unos 9 litros cada 100 kilómetros. La tapa de cilindros venía directamente fundida con la admisión, algo que en aquella época no les gustó para nada, ya que era muy difícil sacarles más potencia. Me quedé totalmente impresionado al ver que en la página de compra y venta famosa Mercado Libre, Existe una venta de metales de bielas para Falcon 144. Esto quiere decir que más de uno compró algún Falcon totalmente norteamericano. Ojalá es que algún Falcon de estos esté en algún galpón esperando a ser revivido. Año 1965, el motor siguiente al 144 fue el también desconocido y esquivado por muchos 170. Y digo esquivado, porque en Facebook hace poco vi que ofrecían uno por mil pesos, o sea, al cambio actual, menos de 100 dólares, pero nadie quiso realizar la compra. Este 6 cilindros era de 2.800 litros, y era una versión deportiva del 144, ya que usaba la misma carrera de pistón que este motor. El Ford Mustang del año 65, usó una versión de 101 caballos de fuerza, y se lo puede identificar, porque en vez de de tener cinco medallas al costado del blog como lo tiene el 188 y el 221 este solo tiene tres años 65 al 69 y este para mí es un motor que quiero mucho ya que es mi cuatro bancadas si sí, el 187 es 100% argentino fabricado únicamente para los ford falcon que se fabricaron acá este motor también tiene la característica de tener 3 medallas en el blog. la potencia era de 116 caballos de fuerza, suficientes para empujar con fuerza el Falcon, pero fue reemplazado por el codiciado 6 bancadas y estos motores fueron totalmente olvidados. Actualmente el problema que tienen estos motores, en especial los motores americanos, es la falta total de repuestos. No pude conseguir bomba de aceite por ningún lado y en Mercado Libre está recontra ultra cara la que venden. De todas formas, también te puedo asegurar que estos motores son indestructibles como todo motor de Falcon. Y pensar que el motor que está funcionando hoy en día, que es mío, tiene 56 años es realmente tener un relojito del tiempo en la mano. Como siempre, si te gustó el video, te pido que me dejes un comentario y te pregunto, ¿sabías que el primer motor del Falcon fue el 144? La única manera de saber qué tipos de video te gustan es que me lo dejes en los comentarios. Nos estamos viendo, chao. It goes up to 30 miles on a gallon of gasoline. 30 miles is quite a distance. Especially when you compare it with what the others give you. And it goes 4,000 miles between oil chains. 4,000 miles? That's virtually beyond comprehension.